Hola, hola, buenos días, vamos a ver, hola chicas, bienvenidas, eh, me conecto siempre unos minutitos antes para ver cómo está la conexión, hola Claudita, parece que estabas en la puerta esperando, amiga, <ríe> hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? A ver, déjenme verlas. Quiero leerlas. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Hola, Maylin. Ahí está Maylin, Maylin. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, le estaba escribiendo a Maylin hoy día en la mañana que me gusta conectarme unos minutitos antes para ver cómo está la conexión. Así que por eso estoy cinco minutos antes, pero a las once en punto empezamos. ¿Ya? Así que vayan eh, uniéndose, reaccionando al stream y compartiendo, porque eso es lo que nos a, ayuda a todas las páginas a compartir para que, bueno, sean más chicas las que nos sigan y, y, y vean el trabajo que hacemos. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, hola. A ver, ya están por ahí. Buenos días. Bueno, habrán muchas que estarán trabajando, ¿no? Felizmente todo queda grabado. Eh, nuevamente agradecer, agradecer a Maylin por haberme invitado. Hola, hola, buenos días. No empujen, por favor, no empujen. <ríe> Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Estamos transmitiendo por la página de Maylin, Maylin Garay. La felicito. Me gusta su trabajo. Me gusta cómo hace sus flores también. Espero algún día tenerla en la academia. Bueno, me presento primero. Yo soy... Karina Fiorella, de mi Academia Scrap. Eh, estoy feliz de participar ahora en, en este evento que ha hecho Maylin por el Día de la Mujer. Eh, en, les, les confieso algo. Ayer o estos días he estado un poquito malita con una migraña que en realidad también nunca me ha dado. Me dicen que puede ser estrés. Entonces, yo tenía en mente lo que iba a hacer, pero exactamente no tenía el, el, el trabajo listo. ¿no? Entonces, eh, ayer sí fue terrible el dolor y ya no, no, me, me descansé todo el día y hoy día en la mañana armé lo que voy a hacerles ¿ya? Me inspiré en mi querida amiga Karina Williamson, ella hizo creo que ayer su tutorial o antes de ayer, trabajó con los colores morados, con los lilas, así que dije, bueno, voy a trabajar con los lilas eh, para... Eh, conmemorar a la mujer, porque este es el color que nos representa, ¿no es cierto? No empujen, no empujen. Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, Miss Maylin en su academia y usted, uff, serían un bonito complemento. Claro que sí la voy a invitar de todas maneras a Maylin para que dé algunas clasecitas que me encantan los tutoriales que hace. Nosotras más felices por tenerte aquí, poder ver tus bellecitas. Gracias, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Mari, Ahí vienen, te cuento, este, Maylin, bueno, y a todas tus seguidoras, que yo tengo un grupo de florecillas compulsivas. ¿Quiénes son mis florecillas compulsivas? Bueno, me conocen como la Miss Cari, la reina de las flores. No sé por qué me pusieron ese, ese apelativo. Entonces, ahora estoy haciendo un festival de flores. Este mes, todo marzo, estoy haciendo festival de flores. Estamos haciendo flores de cartulina, de papel, de velum, de, de todos los materiales habidos y por haber que se pueden hacer de flores. Entonces, yo tengo un WhatsApp, un WhatsApp donde están todas mis florecillas compulsivas. ¿Por qué les digo compulsivas y con todo cariño? Porque yo también soy otra compulsiva. Porque andan mandando y buscando los materiales con los que vamos a trabajar las flores todo este mes. Entonces, es una intensidad que no se imagina. Y ahí están todas mis compulsivas, son casi 100 en el WhatsApp. Se imaginan 100 compulsivas floristas hermosas que las he invitado para que vengan también y por eso se andan empujando. ¡Ja, muy bien, a compartir, ya saben, ayudarnos a reaccionar al stream Buenos días, ¿estás vestida para la ocasión? ¡Claro! De moradito, miren De moradito, me he vestido de moradito Mis uñas están moraditas Ahí se las ve, las, se las enseño Mis uñas están moraditas Ya estoy lista ya Y todo lo que vamos a trabajar es morado. Bueno, ya son las 11 Empezamos, Maylin. Por favor, ayudar a compartir No encuentro asiento, dice Violeta compartido tus flores son hermosas gracias hola hola bienvenida todas las que están trabajando no se preocupen si no pueden seguir la transmisión la van a poder ver en diferido porque todo queda grabado ya no puedo creer que mi amiga Morita esté ahí. Se está tirando la pera porque ella trabaja. Eh, les cuento que yo también soy una escrapera de miércoles. No sé si, si me siguen o no siguen en la página de escraperas de miércoles. Es un magazine donde hacemos entrevistas. Y ahí está Morita, mi compañera, que se supone debería estar trabajando. Y ahí está comentando. Hola, hola, hola, hola. Le estoy les, quitando mi color, no Le estoy quitando el color amor así porque ella este, se caracteriza por el morado. Pero esto es solamente por el día de, de, de la mujer. Hola, hola, no es octubre, Cari. No, no es octubre, es el día de la mujer, así que me eh, decidí hacer todo morado. Ahí estoy con eh, mi blusita moradita, mis uñitas moraditas, con sus, eh, sus plateados que me encantan. Hola, hola, hola. Flores, flores y brille, brille. Y con la Miss Cari, la reina de las flores. Ahí está. Aquí estoy para acompañarlos desde Virginia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por su compañía. Me van a ver solamente un ratito aquí eh, para saludarlas. Luego voy a sacar esta cámara directa para, poder, para que no se entretengan. O quieren que yo continúe acá. Ustedes me dicen. Y yo continúo acá y mientras yo voy trabajando. Pero de repente les quito el espacio para mirar. Así que saludos, Ceci, desde Virginia. Ya. La maca me perdonó. Muy bien, a compartir todas. Así estén ya para cocinar, para lavar, para planchar. Pueden estar con sus audífonos y van viendo la técnica que les voy a enseñar. A mis florecillas compulsivas les he pedido que vengan acá porque esto no voy a enseñar en el, en el, en el festival de flores. Así que que estén atentas, ¿ya? Hola, hola, hola, buenos días. Mis cari, buenos días. Hola, buenos días. Bueno. Les voy a enseñar la florecilla que vamos a hacer hoy día. Ahí está, díganme si no es una belleza. A ver, por favor, voy a enseñar primero los materiales. Ahí está, brilla, así como me encanta, brilla, brilla mucho. Vamos a necesitar cartulina o palina. Vamos a necesitar algunas hojitas verdes. Ustedes saben que para poder hacer la... Eh, eh, para poder decorar, vamos a necesitar hojitas verdes, un verdecito más claro, un olivo, un verde manzana, algunas plateaditas para que brille más bonito, ¿no? Eh, necesitamos también pistilos, pistilos, hola, hola, buenos días. Voy a trabajar con mis gelatos, recién nomás me compré un estuche de gelatos y voy a trabajar... Son de Faber-Castell, les muestro aquí, lo tengo a la mano por si acaso les llame la atención. Son de Faber-Castell y tengo todos los colores ahora, así que ahora voy a poder trabajar con todos los colores. ya Voy a trabajar con gelatos. La que no tiene este tipo de gelatos también existen los de Mape. Los de Mape también existen y son muy bonitos y se trabajan lindos. Le, por acá está mi Sele que me va a ayudar a ver si me, si me buscan los gelatos. Eh, así que voy a trabajar con estos dos, con el Raspberry Frambuesa y con el Margarita, mezcla de Margarita, melanche Margarita. Ahí lo ven. Eh, que, que se queme la olla, estoy atenta, mira. <ríe> que se queme la olla. Están lindas tus uñas, gracias. Sí, con mucho brillibrill y compulsivasintensas.com, hola hola, aquí atenta, muy bien, voy a trabajar con mis gelatos como les decía, la, en, en realidad estos son de Faber, pero la que desea algo un poco más cómodo puede comprarse los de Maped, que son mucho más baratos, estos están 35 soles y funcionan igual, yo los trabajo bastante con mis flores de Fomirán, pero esta vez vamos a trabajarlo con las flores de cartulín, ¿ya?, ¿Ya? Hay opción para todos los bolsillos. Todo está hermoso. Sus flores son bellas. Muy bien. Gracias, chicas. Entonces, vamos a trabajar con estos dos. Con el eh, raspberry y el eh, melange margarita. ¿Ya? Muy bien, además necesitamos nuestros deditos, ustedes saben, ya sea un tipo esponjita como esta o sus deditos para trabajar. Ya saben que cada dedito siempre tiene que tener un color eh, eh, con el que trabaja, ¿no? O sea, si ya decidieron ponerle a este dedito con este color, pues eh, tienen que marcarlo para que se sepa que con ese van a trabajar sus flores. Sí, la vimos, nos enamoró, no, la transmisión. Mis cari, espero muy prontito ver a Miss Meilín en escraperas de miércoles. Claro que sí, la voy a invitar. No, ya está completo, ya está apuntada la, la Meilín, está apuntada en nuestra lista, ¿ya? Así que Meilín está totalmente invitada. La, después, terminando esta transmisión, le voy a sacar la fecha, pero la voy a tener en escraperas de miércoles de todas maneras. Bueno, continuamos. Entonces, sus, eh, sus, eh, sus tintas, perdón, sus tintas, sus deditos para trabajar. Vamos a hacer una tarjetita súper sencilla, súper bonita. Voy a trabajar, eh, le voy a poner un, unos detalles con hilo plateado. No sé por qué a mí el lila me jala mucho más para el plateado que para el dorado. A mí me gusta mucho el dorado, pero me jala más para el plateado. Entonces he sacado mi hilo plateadito. Miren por favor, por favor. Esto vamos a poner un pedacito, pero díganme si no es una belleza. Este encaje, yo me traigo de, de los AliExpress, me traigo eh, mis encajes y me encanta, así que lo vamos a poner también en la tarjetita, ¿ya? algunas de estos tipos de grequitas, ¿ya? Algo que, que se ve así muy bonito, muy fino. He traído también una cintita transparente, también un encaje agendado, por favor, sin arruinar la sorpresa. Ay, sí, sin arruinar la sorpresa, por Dios. Muy bien. Además, vamos a trabajar con este eh, molde, estos moldes de flores. Estas son eh, de Kaiser Craft. Yo, ustedes saben que yo uso de todo, ¿no? Eh, de todo en flores, ya, de todas las marcas. Me gusta mucho... Eh, mucho más Helfer, no voy a trabajar con Helfer para que, ay, la Miss Cari siempre Helfer, entonces no vamos a trabajar con Helfer, vamos a trabajar con Kai, Kaisercraft, se lo compré a, eh, a Mabelita en sus últimas transmisiones, dígame si no es una belleza, me gusta mucho como tiene la forma aquí. En los bordes, como les digo, se pueden trabajar en velo, se pueden trabajar en papel, se pueden trabajar en un millón de materiales. Y eso es lo que estamos trabajando en, eh, en el Festival de Flores. También voy a necesitar una... Eh, hola, hola, por favor, sí, guárdame el secreto, Morita. Muy bien, aquí tenemos también eh, un... Un maxito viene a ser de microporoso gruesito, esto lo compran en Tailoy. Los chicos lo usan mucho para eh, punzar, ¿no? Lo, este, viene en A3 o A5 si no me equivoco yo lo corto porque cuando, cuando iba a las ferias cortaba chiquititos para darle a cada una de las chicas que, que llegaba al stand. Entonces tiene que ser así de, gru, de gruesito, de gordito, ¿ya? Esto es fácil de conseguir. Bueno, además necesitamos un spray con agua, no hecho más que agua, ¿ya? Agüita, no es alcohol ni nada, es agua. Yo todas mis flores las trabajo con agua. Necesitamos los famosos, ¿qué son estos? Boleadores, ¿no? Los boleadores. Hola, hola, ¿cómo están? Necesitamos los boleadores. Eh, estos son de la marca Sixy. Yo recomiendo bastante esta marca y siempre lo digo porque tiene un mango en donde ustedes pueden trabajar sin que les duela el dedito. Sin embargo, si ustedes tienen los chinitos, no pasa nada, también trabajan sin problema, ¿no? Lo importante es que tengan todas las medidas. Si no me equivoco, hay desde la 14 hasta la 2, que es esta de aquí, que es el más delgadito, ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que tengan todas las medidas de boleadores, ¿ya? Luego, vamos a trabajar, bueno, de todas maneras, para alisar nuestro papel, eh, nuestro rodillo. Este rodillo, esta, esta parejita hermosa de rodillo, me la regaló una chica que se llama Maita Deco. Hace esta belleza, por favor. Tenemos que apoyar a todos los productos, el producto peruano. Y me, me regaló este rodillito con el punzón que me parece maravilloso y hermoso. ¿Ya? Además, bueno, acá okay, ya está la tarjetita, ya está cortadita. Además, voy a trabajar con estos papeles tan hermosos, bellos, de fábrica de Quorum. ¿Ya? Se llama Journey to Provence. Como les digo, estaba buscando que sea moradito, lila, con los colores... Eh, Ay, ay, se me cortó. Mm, a ver, Sele, si hay preguntitas, me dice, se me cortó. Está ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Si se cortara por algún motivo, porque acá tengo bastantes hijos eh, con, eh, usando el internet, por favor, me esperan y yo vuelvo sin problema. Hola, hola, hola, buenos días. Sí. Buenos días. Bien, esta es eh, una marca que se llama Fábrica de Cor. Es una hermosura todos los papeles que tiene. Esta es una colección de 8x8 o de 20x20. Dígame si no es preciosa. Es una belleza. Y con esta es que voy a trabajar eh, el fondo de la tarjeta, en realidad, ¿no? Porque no voy a trabajar nada de las piezas ni nada para que ustedes puedan trabajar su, su tarjetita sin problema, ¿ya? Muy bien. Lo que más nos va a demorar es la florcita, así que eso es lo que nos vamos a poner a trabajar de una vez. Pero igual yo les voy a mandar la medida de la tarjeta. No es una medida normal, no es una medida normal, les voy a, a dar la medida exacta y ustedes pueden ir cortando su tarjetita. Hola, hola, las compulsivas presentes, se ve bien. Muy bien, muy bien. Ayuden a Maylin a conseguir sus 5,000 estrellas, por favor. Así que la que quiera mandar estrellas, es bienvenida. Qué bellos los papeles. Sí, son hermosos realmente. Bueno, la medida es de 20. Es una tarjeta fuera de lo común, no es el tamaño que normalmente hacemos. 20 por eh, 21, ¿ya? Lo van a doblar así por la mitad. Es una tarjeta como más alargadita, ¿no es cierto? En centímetros, sí, en centímetros, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Luego van a eh, cortar otra pieza, otra pieza de. Ahí está, Gabriela Requejo Pinto, es mi hijita y ella les está mandando el, el tamaño exacto de la cartulina, ¿ya? Luego tenemos, eh, yo trabajo en centímetros, así que todo lo va a dictar en centímetros. La otra piecita es de 19 y medio. Por 10. Hola, hola, hello. Ahí está mi compañera Karina Williams. Hola, hola, hola. Sí, es la primera. Luego vienen dos más. Ahí están. Dos más. Que van a tener el mismo tamaño. y medio por 18. El mismo tamaño van a tener las dos que siguen. ¿Ya? La única diferencia es que a esta de aquí... Le he hecho un, eh, un corte a un centímetro y medio. Le dan a un centímetro y medio cada lado y hacen su corte con su guillotina o su eh, lapicero de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿La guillotina? La guillotina. El cúter. El cúter. <risa> El cúter. me paso. Ahí está. Con un cúter le hacen a uno y medio y hacen este cuadrito. ¿Ya? Esto lo quería adelantar en realidad y no hacerlo con ustedes para que no se me vaya a ir la hora. Meilin, no me dijiste cuánto tiempo tengo, por eso es que estaba media preocupada, ya me olvidé de preguntarte y por eso avancé algunas piecitas. Ahí está. Hola, hola, bienvenidas a todas a compartir. Hola, Meilin. Hola, chicas, ¿cómo están? Entonces, este es... Estas son las piezas, muy fácil, ¿ya? Además, vamos a cortar un microporoso eh, delgadito nomás, como para a darle las, eh, la altura, ¿ya? Porque me gusta mucho dar la altura, se ven muy bonitos los trabajos. Entonces, una, eh, un microporoso, un, coro, un, un microporoso que, esté, un, que sea un poquito más delgado que la pieza eh, de abajo, ¿ya? Hola, hola, muy bien, buenos días, hola. Esta es eh, la tarjetita que vamos a hacer. ¿Ya? Voy a comenzar a sacar mis cositas para empezar. En realidad, lo que más demora es la flor. Entonces, esa es la que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Ya saben que voy, vamos a trabajar con eh, este molde de Kaiser Craft. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde están mis flores? Están por acá. A las tres. A ver, ¿quiénes están por ahí? Están compartiendo. Muy bien. Eh, a ver, vamos a tener una, dos. Estos moldes vienen así, ¿ya? Es que he cortado doble, por si acaso. Ahí está. Vienen, si no me equivoco, cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, me falta uno. A ver, creo que es este. Qué bien. Este de acá me faltaba. Ya. Son cinco, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya. Saqué varios por si acaso, pero vamos a hacer con uno, creo que es suficiente. Uh -huh. Si no, nos demoramos la vida. Ya saben yo cómo yo comienzo a pintar y ya me olvido de todo. Todo el tiempo que necesites. ¡Ah, excelente! Perfecto. Entonces, no, le digas, ¿eh? no me digas tres eso porque horas. me quedo, tres horas me quedo. <ríe> <ríe> Muy bien. Aquí hay cinco piezas, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una hojita bon. Chicas, ¿está bien que me quedo acá o, o me salgo para que ustedes puedan verlo? Creo que me salgo, ¿no? Me voy a salir, ¿ya? Me salgo, me salgo para que ustedes puedan ver con tranquilidad. Ahí está. Ya estoy fuera. Todo el tiempo que necesito. Muy bien. Ya, chicas. Entonces, mejor me salgo para que ustedes estén mirando exactamente el, el trabajo, ¿ya? ¿Está bien? Ahora sí. ¡Uy! Ya somos 73. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas gracias por compartir. Listo. Ahora, ustedes no lo ven, pero aquí está. Hay una hoja bon con la que yo siempre trabajo. Vamos a agarrar primero el gelato, el melange margarita. Hola, hola. Te están saludando, Celia. Muy bien. Agarramos el dedito, ¿ya? Si no tienen dedito, ¿con qué lo pueden hacer? A ver, díganme mis alumnas que por ahí andan. ¿Con qué lo pueden hacer si no tienen su dedito? Ya, no voy a descargar porque lo quiero, quiero que se vea fuertecito el color, así que no voy a descargar, normalmente descargo. Pero en el caso de los eh, gelatos no necesito descargar. Miren. Gracias, gracias a todas por estar aquí. Estamos poniendo eh, la parte central con esponjita, claro. Ahí está mi sandrita gamero, que es una, es, una es, es lo máximo, buscando datos. Este, este chiquito de aquí, el chiquitín, lo voy a hacer con un, eh, un isopo. ¿Ya? Vamos a hacerlo con un isopo. Una esponjita, ahí está. este... Kathleen también, exacto, ahí están mis alumnas, mis alumnas son lo máximo, ahí está, el chiquitito, a ver voy a bajar un poquito la cámara, el chiquitito lo vamos a hacer con un, ahí. ya, con un isopito, mejor así aprendemos más, sí, está mejor, ¿no? Muy bien, listo, ya están los tres, los cinco, perdón. Una esponjita, así es, con una esponjita de maquillaje, exacto. Ustedes cortan la esponja de maquillaje o la esponja normal, chicas, ¿ya? La, el maquillaje la esponja normal, voy a probar para que vean, que yo no les miento. Y se trabaja igual, ¿ya? Aquí para todos, chicas. ¿Ya? Esta esponjita, ¿de dónde la saco? De aquí. De esa esponjita que ustedes lavan los platos, de esa esponjita yo saco. También vamos a necesitarla una entera, ¿ya? Entonces lo mismo, vamos a agarrar, para que vean, ¿ah? ¿eh? Que no necesitamos eh, los deditos, porque a veces algunas alumnas me dicen, pero mis, no tengo las esponjas, y ya, no quieren hacer. No, no, no, no, no, no, no. Tienen que trabajar con todo lo que tengan a la mano, ¿ya? Ahora vamos a pintar. Hola, hola, ¿cómo se llama la pintura que estás poniendo? Se llama gelatos. Gelatos. Muy bien. Miren. ¿Ya? Ahí. A ver, díganme si no es igual. No pasa nada. Con su esponjita, tranquilas pueden trabajar. Son gelatos, ¿ya? Entonces, trabajemos con lo que tengamos, chicas. Somos nosotras súper creativas, entonces no nos podemos, eh, no nos puede cortar el que no tengamos un material. Yo trato siempre a mis alumnas de quitarles ese chip de que yo sé que somos compulsivas y nos gusta comprar, pero si no tienen el material o no tienen el dinero para comprarlo, que eso es más importante, ¿no? Entonces trabajen con lo que tienen, por favor, ¿ya? ¿Ya? En la academia, las invito a participar de la academia, tratamos siempre de eso, de que trabajen con lo que tengan, ¿no? A varias les he sacado de chip porque quieren exactamente lo que yo hago, lo que yo tengo, y no. En la academia no vendemos kits, por ejemplo, y solamente eh, damos una pequeña lista de materiales muy simples, ni siquiera marcas, para que ustedes puedan eh, trabajar con lo que tienen. ¿Ya? Nosotros que somos súper compulsivas. Listo. Miren, yo solamente estoy pintando las tres primeras y por atrás también. ¿Ya? Por atrás también. Bien, seguimos. Buenos días, Cari. Buenos días con todas. Hola, buenos días. Sigo trabajando con esponjita a pesar que tengo deditos. Para todas aquellas que no tienen deditos y, lo, y, y no los encuentran porque últimamente me he dado cuenta que ya no hay deditos. Yo tengo una caja entera de deditos nuevecitos. Pero voy a trabajar especialmente con ustedes con las esponjitas, ¿ya? Ahí están mis deditos, listos para trabajar, pero no los voy a usar. Solo pensando en que ustedes pueden no tenerlos, ¿ya? Muy bien, solo tres, ¿ya? Hola, hola, buenos días, gracias por compartir. Me doy la vuelta y vuelvo a pintar. Estamos trabajando con gelatos, ¿ya? Lo mismo se trabaja con fomirán igualito, es la misma técnica y me encanta, claro que las flores de fomirán quedan mucho más bonitas, ¿no? Hola, hola, buenos días. Están llegando, ¿no? están, llegando están llegando muy bien a reaccionar al stream, a mandar estrellitas, corazoncitos, todo lo que quieran. Bien, las dos primeras grandes, estoy, estoy pintándoles solamente tres, tres partes, ¿ya? Muy bien, esta que, esta que sigue también. Llegaron, llegaron, bienvenidas. Llegaron, bienvenidas. Voy a trabajar con esta esponja de la cocina. Ya. Yo sé muchas que no tienen, ¿no? Ahí está. Ahí, tres más. Le doy la vuelta. Y Pero, pintamos. ¿Con qué se pueden reemplazar los celulares? Ah no, los gelatos no los van a reemplazar, eso sí no podríamos reemplazarlo, pero sí les he dado una opción más barata, ¿no? La de los eh... los, pasteles. los pasteles, ah sí, claro, pero los gelatos, los gelatos solamente este es una es una tinta muy bonita, que trabaja muy bonito, ya, y son acuarelables, no se pueden reemplazar. Lo que pueden reemplazar es con el mapet que les he, el, el les he enseñado. Con los mapes, porque estos los Fabers sí son un poquito caros, ¿ya? Hola, hola, hola. Estoy estrenando los gelatos, sí. Los Fabers son un poquito caros, así que yo les recomiendo para las que están empezando recién sus mapes, ¿ya? Están 35 soles mucho más baratos, ¿ya? Pero reemplazar con, por alguna tinta, en realidad lo pueden hacer hasta con las tintas de estresa. Yo estoy enseñando la técnica ahorita de los gelatos, ¿ok? Son colores acuarelables, así es. Hola, mis Cari, qué gusto ver. Hola, Gloria, bienvenidas a todas. Bien, en los más chiquitos voy a pintarle solo dos. Ya, no sé si lo ven. Ahí lo ven. Solo dos piecitas, ya. Esta y esta acá. Sí, y el otro lado también, para no olvidarme. ¿Dicen con colores acuarelables? O sea, sí. Estos pueden pintar con lo que quieran, chicas con colores acuarelables, yo pensé que me estaban diciendo, ya me fui para otro lado, pensé que me estaban diciendo que qué otro, eh, qué otro, otra marca de gelato, pero pueden pintar con lo que quieran, con Distress, con Archival, con Archival, con... Ay, no saben, con todo lo que pueden, pero yo les estoy enseñando ahorita la técnica del eh, de gelato, ¿ya? Miren, solo dos, ¿Ya? Dice, ¿y lo venden solo en estuche grande o también por unidades? No, también venden por unidades. Eh, ahí en, eh, en Tailoy me parece que también los he visto por unidades y así por colores, ¿no? ¿Ya? Por, eh, por gamas. Préstame el estuche. Esta préstame. Cecilia dice, también venden por seis. Ajá, unidades. préstame el estuche, hijita. No, no me lo me meta, me no me lo me metas. Me... Ya, miren, viene por, por, por gamas. A ver, espera, voy a subirle un poquito. Ya, vienen, si no me equivoco, cuatro o cinco, las, los venden por separado, ¿no? Este es un estuche completo de tonititos, 23, pero lo, los ve de veintiocho. No, no, no, 33 es con, con las piezas que tiene acá, pero me parece que son 28 y eh, los venden de 4 en 4, entonces ustedes pueden comprar solo los pasteles o solo los nacarados o solo los colores básicos, ¿no? También los venden por separado, me parece que está 30 y tantos o 40, algo así. De precios no me pregunten, por favor. Ahí están respondiendo. Ahí están respondiendo, excelente, excelente. Ya ven que se puede trabajar también con una esponjita, ¿ya? Miren, así lo dejamos, le hemos dado la vuelta, hemos pintado por atrás, sí hemos pintado por atrás, muy bien. Ahora sí, voy a dejarlo así, ahí está. Ya termináis, ¿ya? Ahora los vamos a mojar. Mis Cari, ¿por qué mojas siempre tus flores? A mí me gusta mojar las flores porque les da una, eh, les da una mejor maleabilidad para trabajarlos ¿no? Y, y, y les da una forma especial. Entonces, por eso que lo hago. Pero eh, sé que hay muchas chicas que no lo hacen y que les sale también igual bonito, ¿ya? Pero sí, si todas mis flores, al final, yo todas las, eh, las pinto. Las pinto, las mojo, ¿Ya? Bien, aquí hay un spray, este spray debe ser importante que no sea un chorro que, que caiga así de frente a la flor y la moje en uno solo. Sino tiene que ser como un spray justamente, así, ¿no? En spray, no en chorro, ojo, ¿ah? ¿eh? Ya, vamos a echarle a cada una de mis flores por la parte de atrás. ¿Por qué me estoy dando cuenta que es por la parte de atrás, díganme? ¿Por qué? Porque la parte de adelante tiene la bolita, ¿no? La parte de atrás. ¿Qué se hicieron las flores en este momento? A ver quién me dice... ¿Qué se hicieron con el agua? Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen, yo soy como, como soy profesora, me gusta interactuar con ustedes. Cuéntenme, ¿qué se hicieron las flores? ¿Las ven ahí? Hola, hola, hola. Pulverizador, eso, muy bien. Pulverizador acá. Voy a secar un poquito. ¿no? ¿Qué se hicieron las flores? ¿Quién me dice? Se levantaron un poquito, ¿no? Se levantaron, miren, se levantaron y eso es a ¿ah? la reacción al agua. Se humedecieron con sus fibras, exacto. Se humedecieron y se doblaron un poquito, se cuartearon, se curvearon, ¿no? Así como nuestras curvas. <risa> se ondearon. muy bien. Entonces yo a estas flores que las tengo ya listas, ondeadas, hermosas que les he echado un poquito de agua cada una voy a hacerle esto con mucho cuidado ya chicas porque a veces cuando han hecho esta, esta técnica que yo estoy haciendo en este momento me dicen mi cari se me rompe con cuidado, nada más ya. entonces la doblo, en este caso la grande y comienzo a hacer esto a ver. se doblaron muy bien Ajá. ahí está Miren, con cuidado, como les digo, con cuidado, ¿ya? Miren, la doblé por toda la esquina, ¿lo ven? ¿Sí? Y empiezo a apretarla así y a enrollarla, no sé si lo ven, ¿ya? Se levantaron porque se humedecieron, ¡exacto! Al entrar en contacto con el agua, el papel tiende a ondularse, ¡exacto! Así se van a quedar, ¿ya? Las primeritas, las más grandecitas. Muy bien, volvemos. Hacemos esto acá. Si se rompe, tranquila, porque también hay solución, ¿ya? Si se rompe, tranquila. A mí a veces se me ha roto y yo no me he desesperado. Hola, hola, la cartulina es opalina 180. Ajá. Muy bien. Uy, ya estamos en 90. ¡Qué bien! ¡Qué bueno que estén compartiendo! Las felicito. Así les tiene que quedar lo ¿ven? ¿Sí? Ahí. Nuevamente. Agarro la otra. Eh, no, la segunda. La, la, el tercer tamaño. ¿Ya? Estas dos últimas las vamos a trabajar diferentes. Entonces, hacemos esto. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Se arquearon. Exacto. ¿Ya? Y yo lo que hago es aquí, justo en el pétalo, las doblo. Ya, a ver, espero que puedan ver. Sí se puede ver bien, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Compartiste en el grupo? Sí. Ya, a ver, tengo a mi, a mi asistenta que le dije, compartes en el grupo para que las chicas vengan y entren. La misa y sus florecitas. Sí, yo y mis florecitas. <risa> y todas las boleo diferente. Ya, ahí está, ¿lo ven? Las tres primeras, los tres primeros tamaños los hicimos así. Estas otras dos que están aquí las voy a hacer diferentes, ¿ya? Para que ustedes vean diferentes formas de bolear. Bien, agarro aquí mi eh, corospun, ¿ya? Y lo primero que voy a hacer en esta, vamos a ver. Miren lo que voy a hacer en la chiquita primero, ¿ya? A ver, voy a bajar un poquito la cámara. Me dicen si lo pueden ver. Voy a comenzar con... Voy a hacer esto, miren, con el número 5. ¿Cuándo sé qué boleador usar? Yo me doy cuenta del tamaño de la, del pétalo y de acuerdo al tamaño del pétalo busco su boleador. Hola, hola, bienvenidas. Cuando se nos rompe una flor, es una parte visible, le he echo carchita Ah, muy bien, ya ve, Jessy. Hay unos moldes fucsias que venden en el taller de taller de papel para las flores, ¿eso sería más rápido? Mm, no entiendo tu pregunta. Hay unos... Ah, claro, los de Helfer, me dices. Sí, también los tengo, por supuesto, más rápido. Son unos moldeadores que pasas por la máquina y ¡trum! se moldea. Pero ah, hacer flores, es, puedes hacerlas de diferentes formas, ¿ya? Esta es una forma de hacerlo y yo estoy segura que les va a gustar. Entonces, es más rápido definitivamente con los moldes de Helfer. Es otra técnica, ¿no es cierto? También se le echa agua a esos moldes y se le pasa por la visión. Bien, seguimos. Entonces, yo busco el tamaño del boleador de acuerdo al tamaño del de pétalo, ¿ya? Entonces, si yo les digo, si fuera este ya es muy grande, ¿no? Entonces, prefiero este que está acá. Entonces, ¿qué hago? Empujo. A ver, van mirando. Ahí. Aprieto. Me dicen si lo bajo un poquito más. De repente ahorita lo bajo un poquito más. Yo solamente aprieto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Simplemente con el de dos. A ver, ahí está con el de dos. Voy haciendo este. A ver, voy a bajar acá. Ahí. ¿De qué ciudad son? Somos de Lima, Perú. O oh, bueno, Maylin no es de Lima, Perú. Ella es de. Uy, no recuerdo ahorita de qué provincia es Maylin. De, de, Puede ser de Ayacucho No No recuerdo, ahorita va, ahorita va a decir Miren lo que hago con esta Con la delgadita Yo soy de Lima Pero mailín que estamos en la página de Maylin A ver, ¿quién me dice por favor De dónde es mailín Ahí está, ¿lo ven? ¿Cómo se hizo? A ver, ahí está ¿Sí? Ah, Mailin es de Lima no, yo soy de Lima, pero Maylín no es de Lima. Por favor, le dice, dice Guánico. de Guánuco. Ahí está. Miren, aplastamos aquí. Ahí. ¿Lo ven? A ver, por favor, de Guánuco, Maylín. Ahí está. Miren. Qué bonita quedó. Guánico, ¿Ya? pero vive en Lima. Ah, Guánuco, pero vive en Lima. Hace mucho. Ah, mira, yo siempre le escuchaba escuchado es de provincia. Pensé que era de... ¡Ay, qué bien! Yo pensé que vivía allá. Muy bien, así queda la chiquitina, ¿ok? Ahora vamos a hacerle lo mismo al otro tamañito. Es de lima. ¡Ay, qué bien, Maylin. Bien, miren, hago lo mismo. Veo el tamaño del pétalo. En realidad creo que me gusta más este de acá. Este, ¿ya? Ah, es de lima, qué bien, qué bueno. No sé por qué pensé que ella transmitía de, desde provincia. Miren. ¿Ven? Y ahora con el chiquitito, con el chiquitito, todo el contorno. ¿Ya? Esto le va a dar una eh, un aspecto diferente a la flor. De guano, comeilín. Es que me falta entrevistarle en extraferas de miércoles para... Saber más de ella. Ya la voy a invitar, ya. Ahí está. Y vamos por acá. Oye, vamos a llegar a 100. ¡Qué bien! Gracias por compartir, chicas. Así queda, ¿lo ven? Ya, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Es Gonuquita, como yo. Ajá, pero voy más hace años. ¡Ay, qué bueno! Juanuqueñita. Juanuqueñita, las dos están en Lima, cualquier día se pueden juntar, qué lindas, oh, claro que sí, por supuesto que sí, ahí está, apretamos aquí, ya, en el medio, porque esta es la idea, que quede así, lo ven, ya, esta va a entrar acá, ahí, ok, bien, vamos a dejarla aquí, vamos a subir la camarita, ya están las dos primeras, Hola, buenos días. Soy guarnuqueñita. Bueno, que, bueno, ¡Qué bien, Maylin. Muy bien. Bueno, yo soy de Lima, pero toda mi familia, mi esposo, mi mamá, mi suegra, son de chiclayo. Yo me considero media chiclayana, porque mi esposo, mi mamá, todos chiclayanos, ¿no? Justo ayer, mi mamá cocinó un plato buenazo, que es de chiclayo, que se llama espesado. No sé, las que eh, son de chiclayo sabrán. A mí me encanta ese plato. Ahí está, miren, ahí antes de ponerme a chismear. Miren cómo la he desenvuelto ya las otras tres y ha quedado así. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a volver a juntarlas así, así, ahora cada pétalo, ¿ya? Sí que es una chambita, es chambita, pues, pero si quieren que le salgan flores lindas, hay que chambiar. Seguro me confundí. Sí, yo pensé que era de Guan, este que vivía en Guan, Guanquinita. Bien, ¿qué estoy haciendo? Le estoy doblando así y luego esto. Me queda como un, una estrellita. Como decía la amiga por ahí, más fácil sería, definitivamente más fácil sería con uno de, unos moldes que tiene Helfer. ¿No? Pones la flor, le echas agüita y se bolea lindas también. Pero son diferentes formas de bolear, ¿no? Imagínense una flor hecha a mano, ¿no? Ahí está. Miren, así queda, ¿ya? Seguro se como oh, hello. Ahí está el team presente. Ahí está Fiorelita. Buenos días, ¿qué material está usando para las flores? Estoy usando opalina de 180. ¿Ya? Lo desarmo, como ven, la vuelvo a jalar así. ¿Y qué es lo que hago con el, eh, el boleador número 8? Aprieto acá. A ver, voy a levantar, voy a bajar un poquito. Ahí, aprieto ahí. ¿Ya? Nuevamente el boleador y aprieto. Ahí está mi hija contestando. Le he para que me ayude aquí. Aprieto. 102. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estén compartiendo, chicas! Ahí está. Miren. Uno más. Acá. ¿Ah? Cuando vean el precio del texturizador les van a más ganas de usar los boleadores. ¡Ah, sí! <risa> la, la, cari, la Cari siempre acer, acertada en sus comentarios. Cuando vean el precio del texturador, van a querer usar sus boleadores. Exacto. Muy bien. Ya está. Miren, así va a quedar, ¿ya? Entonces ahí yo me vengo con el más delgadito y lo empujo. Debe ser deliciosa la comida de Perú, es deliciosa. Ay, sí, sí, ayer comí pesado para las conocedoras. Miren, ahora voy a sacar mi herramienta, la más fina de todas, mi esponja para lavar mis platos. Obviamente que esto no, es, no estoy usando para lavar los platos, obviamente. ¿Por qué la uso? Porque tiene esta esponja que es bien, bien gruesita y me ayuda a hacer esto, miren. Ya. Obviamente podría traer una esponja de esas de baño que también tengo, pero yo trato siempre de contarles a las chicas qué es lo que pueden usar que tengan a la mano, ¿ya? Entonces, esto es lo que me ayuda la esponja a hacer, a levantarla un poquito a la flor, ¿ya? A, no, a levantarla no, a empujarla más para que se arme mejor. Hola, <risa> Esa sí la tiene ya ven, esa sí la tienen, ya ven, porque busco yo cosas que, tienen, que pueden tener ustedes, ¿ya? Si no me compraron, tengo unas esponjas así este, de baño, más bonitas, ¿no? Pero esta, la, de, la que eh, lavas la ropa, me parece maravilloso ¿La ropa? La ropa, perdón, los platos. La ropa. Cari, ese dato lo has pasado a las compulsivas, así no es a... Por supuesto... Elizabeth, lo que pasa es que no estás en el chat de, de las florecillas compulsivas. Eso es lo que pasa. Están 120. ¿Dónde compro consigo ese esponja? Tienes que ir de esponja. Sí, en el kit les voy a meter una de... La próxima... La, en el próximo festival, porque este es el festival edición 1, pero en el próximo festival les voy a meter una esponja ahí en el kit. Les juro que les voy a meter una esponja. ¡La muerte son! ¡No empujen, no empujen, no empujen, no empujen! ¡Hay sitio para todas! Estoy haciendo lo mismo en la siguiente y haré lo mismo en la siguiente. Ahora van a comprar todas las esponjas de Wanda. ¡Ja, Ay, se pasan ustedes, ya. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Ya. La que desea entrar al festival todavía, todavía puede entrar al festival. Ojo, ¿ah? ¿eh? Todo queda grabado. Está, estamos este, conectando los sábados y domingos. Unas dos horas más o menos hacemos el, el, las flores. Miren, ahora agarro el gordito igual, aprieto. ¿Y qué hago? Empujo así, las aprieto bonitas. Las aprieto, bien, las aprieto. Las compulsivas, las compulsivas, las compulsivas. Las compulsivas somos terribles. Son terribles las compulsivas. No se puede perder el festival. Son días de relax. Ahí está la Sandrita, de verdad. Son días de relax. Yo me relajo. Ellas se estresan, yo me relajo. <risa> Ahora todas las cuentas compulsivas a comprar sus esponjas. <risa> y ahí está. ¿Lo ven? Y ahora me paso a mi esponja de última generación, la más cara del mundo. La más cara del mundo mundial. Y le empujo ahí. Ahí, bien empujadito. Ahí. Alicia ya encontró una oportunidad de negocio. Yo vendo mi esponja importada Ya ves. <risa> Muy bien, ya estamos trabajando y armando nuestras flores. Vamos a ver. Hoy se me apagó mi música. No lo pongo muy alto porque si no nos pueden cortar. Dice: sí, porque todas compramos todo lo que vemos en los tutoriales es verdad pues entonces para ya ustedes que ya no estén desfalcando ni a su marido ni su billetera ni nada voy a comenzar a sacar este a trabajar con material de mi casa eso va a comenzar a por ustedes y las veo en la, en la tele todas saliendo con sus carritos llenos de <risas> la siguiente, por ahí está Miren, es trabajo, sí es verdad, pero vale la pena el resultado, queda lindo, ¿no? Por eso es que me demoro más, más me demoro en la flor que en la tarjeta. En la tarjeta en dos patadas la he terminado, la hago. Pero la flor es la que más me demora. Entonces, eso es lo que hacemos en el, en el festival. No hacemos eh, proyectos, porque si hiciéramos proyectos, uy, uy, uy, solo hacemos flores. Bien, seguimos acá. El más gordito. Por ejemplo, este no es tan gordito como este de aquí. Ya, entonces voy a usar este. Muy bien. Yo prefiero mis... ¿Qué dice Claudia? No lo leo. Yo prefiero mis ponedores de la así Aquí hay Ya ven. Esos son de eco Si se sienten, se Para hacer las flores y cuando lavan los platos, quedan con brillo. Esos son mis diríamos, wow, hay varios servicios que grabar. Ahora, compramos en .com, Dios mío, compulsivas.com, ¿Ya? Miren. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. Miren. ¿Ah? ¿Ya? Justo diremos, wow, hay varios servicios para la... <risa> Son la muerte, estas chiquillas. Bien, ahora sí, vamos a utilizar el punzón. Sele mi punzón. Ay, tan Ph��哎. bonito mi punzón. ¿Qué cojo. Ve, ve, ve, por dónde están. Llegaron los punzones. <risa> <tí, tí, tí. risa> <ríe> <người> ya se <risa> agotaron las esponjas, que bon. <risa> <risa> ustedes me hacen reír, chicas! Ya, a ver, miren acá. Voy a utilizar mi punzón y le voy a hacer el huequito. Ahí, ahí. Voy a meterle por ahí. ¿Ya? Hagan un huequito grandecito porque por ahí va a ir el pistil. Se agotaron las esponjas. La muerte, ¿saben ustedes? ¿Ah? Ahí está. Huequito, huequito. Ajá. Y como ven... Ya estoy haciendo diferentes flores, no son las mismas, inclusive otros modelos, para que no digan, ah, bueno, las mismas las mismas flores. No, no, no, no, van a ver Helfer de todas maneras, pero vamos a ser diferentes. Muy bien, y uno más por acá. Acá. ¿Qué cosa quieren que les muestre este? Ya, esta es la flor, ya, ahí está. Chicas, eh, si ustedes eh, repiten el video, van a, ver, van a poder ver toditito lo que, eh, todo lo que voy a utilizar. Hola, hola, Raquelita. Hola, hola, emocionadas a mí. Muy bien, ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las rositas que vamos a hacer. ¡Qué hermosura! Ahí está. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestros pistilitos. ¿Ya? Estos pistilitos yo los compré en Galdías hace buen tiempo porque me compré todos los colores. A ver, uno, dos, tres, cuatro, seis voy a poner, ¿ya? Ahí, ¿ya? Seis pistilitos, como ven, necesito los gelatos para vivir. Chicas, lo pueden hacer con tintas, lo mismo, con tintas. Listo, miren, ya está. Ahora le voy a poner, ¿dónde está? Tengo un alambrito, esto es una forma de colocar los pistilos mucho más rápida. Tengo un al alambrito delgadito, pongo la mitad de los pistilos así, ahí, ¿ya? Y con el alambrito ya no tengo problema de que este, no tengo el huequito muy grande o, o, se, o, o, o no se puede colocar. Vamos primero, la chiquitita va a estar suelta, sola. No va a estar acá con nosotros. Va a, van a venir solamente las cuatro. Entonces, agarro el más pequeñito. A ver, déjenme ver cuál es el más pequeñito. Y meto por aquí. Hola, hola. Bellos colores, sí. Bellos colores. Ahí está el primero. Vamos con el otro. Ay, voy a... Prend, voy prendiendo la pistola, ¿ya? Espérense un ratito. ¿Dónde viene el alambrito? ¿Cuál alambrito? ¡Ja, Oye, esto se pasa A ver, voy a subir un poquito Vamos a prender la pistolita un ratito, ¿ya? En cualquier ferretería, ¿no? Eh, en cualquier ferretería, sí, chicas No me digan el alambrito ¿Cómo va a ser posible que me digan el alambrito? Ay, ah, Dios mío no queremos gelatos, pero de Fabio. No, queremos gelatos, pero de Fabio. Ay, sí, son hermosos. Bueno, a la hora que lo van colocando, ya, ya estoy poniendo mi pistola. Espérense. Para calentar. Ya vamos a esperar un ratito que la pistola esté calientita. <risa> Qué lindo el brilli, brilli de su soña. <risa> Chicas, ustedes saben que yo todo le meto brilli brilli. Brilli, brilli, brilli, brilli. Ya. Eh, vamos a dejar que se caliente. Ya voy colocándola y de ahí le pongo la silicona. Recuerden que para colocar las flores van a ir poniéndolas, intercalándola el pétalo, el pétalo ¿ya? Muy bien. La que sigue viene a ser esta. Para mis florecillas del campo, o sea, las que están en, en, en el curso de, del festival, entre los modelos que yo les he mandado... Está esta, esta flora. La voy a abrir un poquito acá. Ustedes van a ver cómo quedan como piedritas una vez que las arman. Una belleza queda. La <ríe> carne dice: si Yo vendo el hambre, escríbanme. Muy bien, seguimos acá. Y ahora le ponemos el último. Qué tu pistola! Uy, ahora la pistola. Ahora van a preguntar por la pistola. También les puedo dar el dato de la pistola, no se preocupen. Es una pistola ojo americana y este y necesita transformador, ¿ya? Ahí está. Miren, ahí está la florcita. He acomodado los pétalos así como se dice, eh, como quieran, ¿no? No tiene que estar por el mismo lado el morado, el blanco. Acuérdense que las flores todas son diferentes colores, ¿no? Ya, pero lo importante es que cada pétalo esté, eh, eh, ahí está. Lo importante es que cada pétalo eh, esté intercalado. La pistola se agotó, sí, ni bien saqué lo de la pistola, se agotó, ¿pueden creerlo? Ya, ahora sí, vamos a ponerle un puntito de silicona a cada bordecito, uno por acá y otro por acá, ya, igual acá. Y acá. Ya es para agarrarla, ¿ya? Ahí está. ¿Qué? agotado el alambre en sol. <ríe> Así me fastidian, pues, porque cuando yo saco algo ahí en mi página, las invito a Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Ahí yo hago tutoriales gratuitos. Y mi Academia scrap sí son eh, eh, pagadas, aulas pagadas. Me fastidian porque cuando yo salgo, este... Se agota todo. <risa> ¿En qué parte de Estados Unidos para encargarle a mi Ceci? Ayer movieron cielo y tierra por la planchita. De verdad, encontraron mi plancha. La plancha americana la encontraron. Ay, sí, es que están hablando. La... Les cuento. Yo tengo una plancha que voy a trabajar con las chicas ahora en el festival. Y es una plancha. Eh, ahí les enseño. Ya pósame la plancha. Sí. Sí, la planchita. Es una plancha que se dobla para poder trabajar la, las flores de pomirán y, y la traje a Estados Unidos, una amiguita me la trajo. Y encontraron la plancha aquí. Son unas abuesas. Ahí está. Esta es la planchita que yo uso para mis flores de fomirán. En realidad recién me la han traído. Es una planchita, eh, Esto es de viaje, rebatibles que le dicen, ¿no? Se hace así y ya se puede trabajar. Normalmente yo trabajaba con mi plancha de ropa normal y ahora voy a trabajar con esta. Y, y me la traje, me la traje, voy a tener que usar mi este mi transformador, porque acá se pone la florcita, y ellas la encontraron, creo que hasta, hasta, hasta corriente para acá. O sea, imagínense lo compulsivas que tengo mis alumnas. ¿Ah? <risa> Sí, princesas, tutú. ¿Qué cosa? En el de la plancha? Elizabeth, no estás en el grupo. No estás en el grupo, no te podemos pasar nada, no, mentira. Pero tienen que comprar la plancha, pues, y estar en el grupo. Si no, ¿cómo la van a usar? ¿De qué hablan? Sorry, estaba en una llamada, dice la César. Sí, Lugar le está vendiendo una planchita chiquita, pero ojo, no es como esta. Y sí he visto, ya me la traje también, ya me la están trayendo. La primera compulsiva es ella. Sí. Sí. Ya miren, para la chiquitita estoy usando los pistilos que son, eh, que el palito es durito, ¿ya? Estos son suavecitos, estos son como de, de algodón y En cambio, estos están como eh, son más duritos los, los, los palitos, ¿ya? Se agotó. Entonces con este vamos a ponerle uno nomás, ¿ya? Uno. Yo te llevo una pin con de vuelta. Ay, gracias, Ceci, tráeme. En el maravilloso mundo del scrap también tiene la planchita. Ah, sí. Yo tengo una que tiene, que fue de vaso ah, del 75. <risa> está bueno. Ya pues, Cari, no se vale la exclusión para esos datos. <risa> Tendrás que traer un, un container de puras planchas para que todas se... Ay, para las académicas. Ahí está. La chiquitita la estoy poniendo así, ¿ya? Bien. Esta de aquí queda así, como la ven. Si quieren, ustedes pueden ponerle una más, ¿no? Una, una pieza más. Y cada vez que ustedes pongan una pieza queda más bonita, ¿no? A ver, ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que le falta a esta belleza? Pues escarcharla, definitivamente. Vamos a usar nuestra escarcha. ¿Dónde está mi, mi esta. Ya, ahora van a preguntarme por la escarcha y ahorita les voy a contestar dónde ven el escarcha. Hola, hola, hola, bienvenidas. Tienen que ingresar al festival, claro, pues, si no, ¿cuál es la gracia? Yo tengo una, <risa> ya, ah. y después nos dicen compulsivas a nosotros. <risa> Bien, voy a usar este glitter, ya les cuento, hay diferentes tipos de glitter que yo tengo, ¿ya? Hay diferentes, ¿ah? Utilizo este de aquí, que no sé si se dan cuenta, pero tiene como unas bolitas. A ver. Estas son americanas, seguro las compulsivas ya saben a dónde lo encuentran. Las compulsivas de, de mis florecillas. Este es uno con el que trabajo. Tiene una terminación como de bolitas, así como lo ven, ¿ya? Y este es otro, ¿ya? Que también utilizo y me gusta mucho, que es mucho más chiquitito, eh, la diamantina. No es escarcha, es diamantina. Para el caso de aquí de Perú, ustedes tienen que pedir diamantina a la hora que vayan a comprar. No escarcha porque la escarcha es más gruesita. ¿Ya? Esta es diamantina, por favor, con esta. Esta es la marca con la que yo trabajo, Art Glitter, como ven, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos, y si no, diamantina. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Con este, esta goma, ustedes pueden tener también la, la, la clear, ¿no? De Tombow, o pueden utilizar este de aquí, que es muy fácil de encontrar en cualquier librería, tiene dos puntitas, por eso me encanta. Tiene dos, dos de terminales. Es como una esponjita, lo ven acá. Entonces solamente le echo a los bordecitos. Ya. Solo a los bordes. A ver, me cuentan si les está gustando el tutorial. Es un tutorial así súper eh, rápido. Ahí está. ¿Y qué hago? Solamente hago esto. A ver, voy a bajar un poquito. Ahí, por favor. Y... Voilà. A ver. Ven la belleza. También lo compró su diamantina. <ríe> Yo vendo glitter. <ríe> ah, miren qué belleza quedó nuestra florecía. Nuestra florecía está hermosa. Entonces a todas las he dicho lo mismo. ¿Ven? A ver, a ver, a ver. Ahí están. ¿Ya? <risa> Super goma blu. ¿Cuánto se cuenta en <risa> Ya sacó todas sus, sus cuentas la, la Sandrita. Bien. Listo. Voy a cerrar acá. No voy a enseñar a pintar hojas ni nada porque ya. Ah, no, falta, falta, falta chiquitín. chiquitín, chiquitín, chiquitín. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Un poquito. De gomita transparente. este es goma escolar transparente. Y abajo. Y ahí está. ¿Ya? Por eso yo les enseño con material. Así como material que yo traigo. ¿No? Y que las compulsivas lo encuentran aquí. Eh, también con material fácil de encontrar. ¿Ya? Muy bien. Voy a retirar mis cachita para no perder nada. Vamos a ponerlo en su sitio. <risa> bien. Vamos a cerrar acá, no se pierde nada de escarcha, todo se regresa, muy bien, vamos a limpiar un poquito acá, un ratito, un ratito voy a, voy a limpiar acá, ¿verdad? y ahora creo que ya estamos listas para la tarjeta. A ver, usted es lo máximo. <risa> oh, yo no tengo esa goma, dice. Ella tiene esa Ah, yo tengo esa goma y no sabía que se usaba. ¿Ya ves, Jessie. Ay, la yes. Se pasa, la yes. Bien, ahora sí, a trabajar la tarjetita. ¿Ya? Vamos a pegar primero esta con esta de aquí. ¿Ya? Ya se fueron a comprar, ya se fueron a comprar. Se sí, pasan. Muy bien, vamos a pegar. Por aquí, por acá atrás. Ya. Vamos a pegarla a esta tarjetita. No puedes pasar eso. Este, el. el. Sí. Hola, hola, hola. Bienvenidas. Bienvenidas. Ahora ya armamos la tarjetita ya. ¿Cómo se llama lo que acabo de usar para el? <risa> ah, cuál, mi aspiradorcita? Esta es la de Walmart. Aspirar todas todo las escarchas que voto cuando ya quiero trabajar. Ahí está. En cualquier tienda de scrap, chicas, yo no tengo tienda por si acaso. Por si acasito, no tengo tienda. Bueno, las tiendas me, me mandan así de, de regalito para mostrar, ¿ya? Entonces, este, algunos de regalito, otros sí tenemos que comprar, ¿no? Ahí está. Aspiradora portátil. Ya, cariño, no enseño nada. Ya no enseño nada. Ya, ya, ya. Qué malas. Malvadas. Miren este de aquí, que estoy poniendo, ¿ya? Esa va a ir ahí y este, el de aquí, va a ir con también eh, voy a levantar, ¿ya? Un poquito vamos a levantarlo. Ya no enseño nada, les prometo. Están todas los piñas. <risa> Se pasan, sí. No, ya no voy a enseñar, iba, iba a usar un, un material, pero mejor no enseño. Porque se van a locar. Bien, voy a ponerle microporoso delgado, que lo pueden encontrar en cualquier librería. Ya, ahí sí, si ya no me van a decir, no encuentro. Ya. Le pueden poner, también había pensado ponerle el, el cartón, ¿ya? Pero es tan finita la tarjetita. Queda muy bien, pero es tan finita que prefiero usar microfuelos, ¿ya? Ya están agotadas. Yo necesito ese aspirador La Maylin. Ay, la Maylin. Toda esa terapia, caracho. Yo abrí una terapia, fue con la Karina. No duró, no duraron nada las chicas para la terapia. No duró nada. Ahí está, vamos a poner este pedacito acá el microporoso y el foamy son diferentes sí el micro el no lo que el, el fomirán no vienen a ser iguales hay un el fomirán es súper delgadito no delgadito delgadito a ver ensé, tráeme una a ver les voy a enseñar una flor ajá ese es ese la este es el Fomirán. Foam, el no sé si están preguntando por el Fomirán, pero este es el Fomirán. Es súper, súper delgadito. Esta es una flor de Fomirán. Y es súper delgadito. Préstame uno. A ver, acá tengo algunos cortes. Este es Fomirán de color. Este es blanco, que yo lo pinto y este es de color. Miren, súper delgadito. En cambio, el Fom, que ahorita les estoy enseñando, es más gruesito. ¿Ven? Entonces, Fomirán le dicen al que es súper delgadito. ¿Ya? Un fracaso como terapeuta. Ay, sí, somos fracasadas como terapeutas. Realmente. Un fracaso. Ni nosotras nos aguantamos. La cari dice. nos se dio como en el gym. Nos pagaron 10 sesiones y fueron solo una. El mismo día estábamos en vivo comprando. Ay, Dios, ay. Ay, no, es, es un vacilón no, este. eso ya no, es, no es terapia, es rehabilitación yo creo, sí, necesitamos rehabilitación tiene que ser un grupo de anónimas sí, sí, y cuando nos juntamos por Zoom, porque a veces nos juntamos por Zoom, con, en grupos con la calle este, todas comenzamos sí, he pecado, he comprado y así estamos ¿cuántos días llevas sin comprar? <risa> <risa> llevo tres días de de así, así es así es, es un vacilón Ahí está. Estamos haciendo un bordecito para que se levante un poquito. Ahí está. Hola, hola, bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Ya está. Muy bien. Este va a venir acá encima, ¿ya? Acá. ¿Lo ven? Así. ¿Ya? Antes, voy a pegar este. Un tal? Ya, este es otro que les voy a enseñar. ¿Ah? Este es bota. Eh, eh, eh, lo utilizo para, justo para mis talleres, este, porque es más rápido. Este se lo compré a Mabelita también. Yo estoy a unas cuadras de Mabelita, así que ya se imaginan el, la tentación, ¿no? Me voy a Plaza Bea, que está cerca ella. Y este, me voy a Plaza B a comprar mi pan y termino comprando algo de la Mabelita. ¡Hola, hola! Yo estoy mejorando, llevo un día sin comprar. ¡Ah, qué bien! <ríe> Muy bien. Ya, este de aquí va a venir acá. Pero antes, antes de ponerlo acá, voy a ponerle esta belleza de.. Miren, por favor, díganme si no es una belleza. Estas me las compro en Aliexpress. Ya, Este, si ustedes entran a mi página, van a ver cada vez que, que me llega algo eh, de Aliexpress. ¿Ven? Corté un pedacito. Ahí está. Una belleza. Y lo voy a poner acá atrás. Ahí, espérense. Quiero ver cuál es el derecho. Este es el derecho. Ya. Aquí voy a... Esto. ¿Qué están hablando? A ver, cuéntame Alice dice, yo un año Mi hija no me deja salir, todo lo compra ella Dice, Claudia Le, le responde a Cecilia Yo varios te Que Cecilia dijo que yo iba mejorando Yo un día Claudia dice, lo último fue mi glitter Que ya llega <risa> <risa> Ay, chicas ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Es que tú tienes fuerza voluntaria. ¿Qué podemos hacer? Esto está terrible, realmente. Bien, así nos queda. ¿Lo ven? Ya, ahí. Son varias capitas las que le ponemos, como para que se vea bonito. Bueno. No sé si llegan a ver el tool, el, el, la griquita esta. Que es una hermosura. Ahora se compraron en online. <risa> Bien, aquí está la tarjetita. Ya, ahora sí vamos a poner nuestras hermosas flores. A ver, voy a poner dos nomás, ya. Este palito no lo, no lo, no lo corto. Uy, uy, se va a ir, ¿Se va a ir la transmisión. El... Conéctalo. Acá, acá, está. Se va, se va, se va un ratito. Voy a conectar mi, mi compu. Ya está se cortó. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Eh, ahora, hola, hola, voy a bajarme la pepe del libre. <ríe> ya, les estaba diciendo que no corten el palito de aquí porque este palito es importante para colocar el, el, el, las flores, ¿ya? Si ya, eh, ya supieran en dónde poner y no lo necesitan, lo cortan, pero sin, sin no saber, no lo corten, ¿Ok? Súper hermosa, ay, qué bueno que les esté gustando, ya, voy a colocar, voy a colocar este chipboard, ustedes saben que chipors hay por todos lados, ¿no? Todo el mundo tiene este, estos cortes a láser, ¿ya? Este corte a láser me gustó, me encantan los pajaritos, no lo voy a pintar ni nada, ustedes saben que se pinta con plumón, con tinta, no voy a pintar con nada porque me gusta que quede el color así, muy natural. Entonces, este lo voy a colocar acá. Primero, ustedes saben que se tiene que presentar el trabajo. No van a colocar de frente. Yo creo que va a ir por acá y lo pego. No, chicas. No lo peguen hasta que ustedes no estén seguras de lo que van a hacer. Eh, la máquina que utilizo para colocar los papelitos blancos. Esta no de <risa> es aquí. También la vende Mabelita, por si acaso. Erma se llama. Yo la utilizo en realidad para mis tutoriales porque son de rápido, para trabajar rápido. Eh, a ver, ¿qué más dicen? Cari, Jessie Jesse NP ganó ayer la beca en la academia donde ven. ¡Ay, qué bueno! Jessie NP, comunícate con Vilmita, ya comunícate, comunícate conmigo. Ya fue, ahorita ven que Scrapbook Dream hará transmisión mañana con novedades y comprará Seguro. <ríe> ya, ahora sí, colocamos las flores con las que hemos eh, eh, trabajado, ¿ya? Entonces yo las voy a poner todas acá arriba. Normalmente me gusta mucho trabajar aquí abajo, pero esta vez voy a trabajarlas arriba. ¿Ya? Ahí las voy a colocar. Vamos a dejarlas ahí. ¿Ya? Y luego voy a comenzar a poner hojitas aquí. Chi, chi, chi, chi, y voy a bajar para acá. Así va a ser todo el trabajo. Un ratito ya vengo, voy a comprar... <risa> Esa sandrita, la muerte. Ya, este. Entonces... Voy a ver, creo que a esta le falta un poquito de pegamento. ¿Qué suena? No sé, ¿qué suena? No sé. ¿qué suena? ¿El ah, el iPad es. Voy a bajar el vuelo. voy a bajar el boleto. Ya, estas de acá, las hice este, hace un ratito, así que esperen un ratito, que se pegue bien. ¿Ya? Entonces vamos a ir colocando así. Ahora sí, como ya sé lo que voy a hacer, lo voy a cortar. Vamos a cortarlo acá. Y vamos a colocarlo este aquí. ¿Ya? Yo ya sé que este va a ir acá. Y vamos a pegar. Un poquito. Ahí. Espero que les guste lo que he preparado con mucho cariño para ustedes. Y para Maylin, gracias por la invitación. De verdad, eh, cada vez que alguien me, me escribe o me llama como para hacer un tutorial, yo soy feliz. El tiempo, no tengo mucho, pero saco como sé el tiempo para apoyar. Así que muchísimas gracias a todas las que están aquí. ¿Está quedando bonito? ¿Les gusta? Ay, qué bueno. Muy bien, ahora si sí, este ya está, vamos a ver con la pistolita, si sí, ya está, pistolita, le pongo en la parte de abajo y colocamos la primera flor que viene a ser esta y esta de aquí viene a ser la segunda y la voy a colocar así, el palito me va a ayudar a colocarla, ¿ya? Un ratito, creo que esta le faltaba asegurar. Porque la siento. Ajá. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar el palito. Le voy a echar ahí la silicona. Y gracias, gracias, chicas. Y colocamos esta por acá. ¿Qué? Ya se está descargando la AliExpress, Faltan 15 segundos. ¿Quién es la Sandra? No, Jenny. Ah, la Jenny. Es que dice... Ahí está. Este, ay, se ahora sí vamos a usar las hojitas que hemos... Eh. <ríe> Jessy NP. Jessy NP. Sí. Me, me fascina. En junio 25 voy a Nueva York con mi otra hija a comprar material. Será la mujer más feliz. <ríe> sí, yo también soy mujer feliz cuando compro material. Bien, ahora sí. Voy a colocar, miren estas de aquí, son selladas, son, estas sí son unas hojitas de Helfer. No las voy a pintar, las voy a dejar así tal cual, como están, ¿ya? Lo único que voy a hacer es esto, a las hojas. Les voy a dar una forma. Tengo varias formas también de troquela, de bolear hojas, pero estas de aquí no las quiero ni pintar ni bolear. Solamente les quiero hacer una formita así, ¿la ven? Ya, estas... Como ven, hay bastante espacio debajo de las flores, que es en donde voy a comenzar a poner las eh, hojas, ¿ya? Es importante que sepan que las hojas van por debajo de la flor. Nunca salen este, de la flor por otro lado. Siempre por debajo de la flor. ¿Lo ven? Cada vez vivo encantada con tus tutos. <ríe> Soy nueva y estoy feliz de aprender. Hola, Dorita. Qué bueno, que les guste. Están invitadas cordialmente al, eh, al Festival de Flores. Ya no tengo kits, les soy sincera. Se acabaron los kits al toque. Se quedaron más de 50 chicas sin kits. Pero eh, pueden entrar a los, al tutorial de todos los sábados y domingos durante todo el mes de marzo. Miren este troquelito que también es chinito. Lo he troquelado con otro tipo de verde. Cuando ustedes compren sus, sus cartulinas verdes, traten de comprar todos los colores de verde que tengan. ¿ya? Ahí está. Simplemente la, les doy la vuelta, ¿ya? Y voy colocando. Hola, hola. Gracias. Gracias por compartir, por estar aquí, por reaccionar al stream. Yo levanto la flor y la coloco, ¿Ven? ¿Ya? Yo levanto la flor, no la, la flor, para colocar la hoja. La hoja no se sale, no, no se pega desde acá. La hoja se pega desde abajo. ¿Ya? Acá tengo otra con otro colorcito. Sí, está quedando lindo, ¿no? Ahí está. Solamente las marco así. Ustedes si quieren las pueden pintar. Voy a colocar acá, ya. Esta de acá, se este voy a colocar acá y esta por acá. Voy a echar un poquito más de silicona. Ahí. Ajá. Ahí va quedando. No saben la hermosura. Eh, ¿Cómo queda? Hermoso, hermoso, hermoso, si sí, ustedes mismas hacen sus flores. No tienen nada que envidiar a las de G, a las de, eh, de Prima, ¿no? Quedan muy, muy bonitos. Ahí está. Solamente las hago así, ¿ya? También, como les digo, las pinto a veces, pero ahora no vamos a pintar. Vamos solamente a hacer como una... Ahí, ¿Ven? Voy poniendo tanto flores, hojas por aquí, como coloco por acá también, ¿ya? Ahí a mis compulsivitas, a mis alumnas hermosas, ellas, eh, como les digo, no les estoy enseñando a hacer flores, ah, perdón, a hacer proyectos, pero con las flores que les estoy enseñando suficiente para hacer este tipo de proyectos, ¿ya? Ahí, y yo sigo acomodando por un lado, por el otro lado. Si por aquí también quiero poner, también las coloco. Miren estas de acá, que me troqueló mi hermosa Shishi. Tengo un montón ahora. Estoy feliz porque tengo un montón. Uy, mi punto de comparación sus flores con las que venden en las tiendas. Muchísimas gracias a ti, Karina. Realmente una clase a uno. Gracias. Qué bueno que no se ha cortado, porque últimamente este se anda cortando un poco mi... El internet. internet. Vamos a colocar ahí. Ya, si se dan cuenta aquí abajo tienen para seguir colocando más florcitas, más hojitas, ¿ya? Y si pongo aquí, también voy a poner para acá, ¿ok? acá, aquí voy a poner la otra. No importa si se sale. Yo disfruto haciendo esto, chicas, no se imaginan cómo disfruto. Disfruto muchísimo haciendo esto. Me imagino verla. Sí, es una hermosura, de verdad. Gracias, gracias, Maylin. Maylin, estoy pensando eh, que si deseas, la podemos sortear, ¿ah? ¿eh? Entre todas las que han compartido, entre las que están por ahí, podemos sortear esta tarjetita, ¿ya? Tú me dices nomás. La podemos sortear para, para alguna afortunada, el si sí, es que vas a hacer algún sorteo. Dice sí, el mismo, encantaría que cuando terminemos el festival de flores, enseñe otro, pero con proyectos. Ah, ya, sí, bueno, igual el festival de flores, al final vamos a hacer un proyectito con las flores que hemos hemos aprendido este Alicia. Dora, Dora. Ah, Dora, sí, me, encantaría. me encantaría. verla en persona. Alicia tener... Hernández, Leo y yo. Claro, pero te leía Dora. Ah, ya, ahí está. Termino el festival, le enseñé otro pero con proyecto. Sí, ahí está. Y ahora le voy a poner ya, a ver, a ver. Para verdes yo creo que es suficiente. Ahora le voy a poner algunos eh, plateaditos para que les dé esa, ese brillito que yo quisiera. Hermoso, ahí está. Creo que Maylin no está, pero... Eh, Maylin. Maylin. Es Maylin. Ah, May pensé que era Maylin. Eh, la que eh, eh, seguramente que, que Maylin va a leerme por ahí y yo con mucho gusto eh, sorteo esta tarjetita. Ya, ahora eh, hago lo mismo con eh, troqueles de cartulina espejo plateada y comienzo a colocar también. Como ven, todo va por debajo de la flor, ¿Ya? A ver, Maylin ya me dice, y podemos, este, sortearla, ¿ya? Maylin. Yo pensé que era Maylin. Sí, sorteo, dice Ángel. Ajá, Miss Cari, el Festival de Flores, ¿cuántas clases? Son ocho clases, este, Jessy. Sí, seguro dirá que sí. ¡Ay, se me rompió por estar moviendo! No importa. Vamos a poner este acá. Seguramente dirá que sí. Ya. Voy a ponerle esta última por acá. Y con esta terminamos. Vamos a cortar acá. Con esta terminamos todo lo que son las flores. Le doy este plateadito para que tenga un brillito ahí especial. ¿Ya? A ver. La ven, sí, creo que le voy a dar uno más acá plateado. Muy bien, ya, a ver. Hola, hola, buenas tardes. Ahí está. Miren, y quedan duritas, ¿ah? ¿eh? Por eso les digo que a mí me encanta colocarles el agua. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Miss cari? Vamos a ponerle una cintita, una blondita. Ah, ¿se acuerdan que también les dije que quería... Todos los, los detalles los pongo al final, ¿ya? Voy a ponerle este hilito. A ver... Ay, como es nuevo, no sé dónde está. Hola, buenas tardes. Idolina, ¿cómo estás? María. ¿Ah? María. Qué linda, ¿no? Quedó linda. Espérense un ratito que quiero ponerle unos detallitos. Ay, ay, ay. A ver, Celeste, ¿tú qué eres este, experta en estos hilos? <ríe> Vamos a poner, este es una grequita. Vamos a hacerle un moñito ahí. Sí, en el festival vamos a hacer de todas maneras la última fecha. Vamos a hacer una un trabajito. Aquí lo voy a poner. A ver. Sí, lo abrí mal creo, ¿no? Sí. Ya, pero no importa es como, como te salga Más o menos. Ya, eso lo vamos a poner acá Seguimos colocando más cositas, ¿lo ven? Ya Todo al final Abajo de las flores La levanto a las flores Y lo, y lo coloco Ya, ahí está. Y por último, vamos a ponerle una, una palabrita, ¿no? Vamos a ver dónde están nuestras palabritas. me ¿puedes chequear mis? De todas maneras, siempre una frase, una palabrita. Yo tengo este blog de palabritas. Claro que sí. Si tú lo quieres. Sí, claro que sí lo quiero, por supuesto. Para conmemorar este hermoso día. It is beautiful. Vamos a buscar algo como para la mujer. She dreamed be dream beautiful dreams. That's ah, gracias. Maylin, muchas gracias. Vamos a colocar este acá. ¿Ya? Lo vamos a poner con un... Eh, microporoso, cartoncito <risa> No sé qué le he hecho Me paso, ¿no? A ver. no quiero más ah, si quieres o sea, más, pero lo que Si quiero un hilito grande Ya vamos a ponerle eh, debajo, ya terminamos para no aburrir las más, creo que ya tengo más de una hora hora y media ya terminamos bastante porque quiero hacer como unas ahí vamos colocando ya. Estamos terminando, chicas. Ahí está Maylin. Voy a levantar la palabrita. La frase. Siempre, siempre pongan una frase, nunca dejen una tarjeta o algo que han hecho sin una frasecita. ¿Ya? Aprendiendo a hacer mis flores. ¡Ay, qué bueno! Te invito al festival, Meilín. Ahí hago un montón de flores. Las invito, las invito. Meilín. Mailin. Mei Yo me acuerdo de Meilín por este... Por esta tienda de manualidades. Mailin. Qué penita, recién me pude conectar. Ya estamos terminando. Espero que les haya gustado. El video queda grabado. Sin kit, ¿cuál es el precio. Sin kit, estos 60 soles, chicas. 60 soles está. Son 8 clases en vivo, sábados y domingos. Ya hicimos el primer fin de semana, ha sido este. Y eh, son todos los fines de semana de eh, ¿Marzo? marzo. De 7 a. 8 y media, 9 terminamos. Ahí, ahí lo no voy a poner. Ya. Este hilito que mi hija me ha sacado, gracias, le voy a dar la vuelta así, miren. Ya, lo envuelvo así, lo envuelvo, así alocadamente lo envolvemos. Alocadamente. una mi caña, alocadito. Ahí, ¿lo ven? Y también lo voy a colocar por debajo de la flor, todo por debajo de la flor, ¿ya? Mientras más textura le demos a las flores mejor, ¿sabían eso? Voy a echar un poquito de pegamento acá atrás. Ya, y voy a colocar esto que he hecho, lo voy a colocar por acá, por abajo. Vamos a agarrar un... acá, y lo vamos a meter así. Ay. De repente ustedes no lo ven, pero ahí está. Ahí está el... Le los... da un detalle muy bonito. Me encanta. Está linda la clase de la... Mi subcuter está fenomenal. Yo te lo compré. ¿eh? Este cuter se lo compré también a, a Mabelita. Ya es tipo lapicera. ¿eh? Miren. Ya, muy bien. Acá ya está la palabrita, ya hemos terminado. Lo último que me gustaría hacer uh, es este, echarle un poquito, últimamente me está gustando echarle un poquito eh, de, de esparcir un poquito de pintura acrílica blanca, que le da un, un toque especial al, al trabajo, ¿ya?, entonces vamos a hablar un poquito. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Yo estoy con un mat de vidrio, así que no hay problema. Esto es pintura acrílica normal. ¿Ves cómo gusta Mabel? Mabelita. Mabel. Mabel Monteagudo. Oye, eres este. Esa, bueno. Eres nueva, porque te cuento que Mabel es súper conocida. En el mundo de M&M. y, M... M y M scrapbook. Ya, le echo un poquito de agua, ahí lo ven. Ya, es pintura blanca. Vamos a dejar esto por acá. Con algo, eh, con una tijera, algo durito, prueban acá. Ese es el, el, el, el efecto que le va a dar. Si les gusta, lo hacen, si no, no. ¿Lo ven ahí? A ver. Voy a enseñarles. ¿Lo ven? Este es el efecto que va a dar. Así que nos vamos y le echamos... A toda la tarjetita. Ya, echamos un poquito más. Ay, se nueva, scrap. Ay eres nueva. Tienes que entrar a la Academia de Scrap. ¿eh? De todas maneras, tienes que entrar a la, a la Academia de Scrap. Así aprendes un montón. Y si eres nueva, nueva, a la hora de principiantes. Yo las mando primero a principiantes para que sepan todo lo que son cartulinas, todo, todo lo, lo principal. Y luego, voy a echar un poquito más ya. Y, eh, y luego ya entran a las clases ya normales de la academia, ¿no? Normales digo porque eh, las principiantes tienen sus clases eh, especiales. Ya está. Pruebo siempre acá un poquito y luego me voy acá. Son unas, unas esparcidas nomás, pero ya ustedes se van a dar cuenta ahorita. Ya. Les cuento que hasta mi cara me pinta. Ay, Dios mío. El <risa> <risa> <risa> cabello también. Ay, no me digas que el cabello. Ahorita, ahorita voy a poner la cámara este, directo y van a ver hasta con el cabello esparcido. Ya voy a limpiar acá pañito número, ya hemos terminado chicas, les agradezco bastante a ver, voy a limpiar ya voy a limpiar voy a limpiar a ver, voy a subir un poquito ahí está lo que hemos trabajado aquí yo había pensado cortar y colocarle voy a cortar ¿ya? ¿Sí? hay cosas que iba a hacer y no he hecho porque digo ya se aburrirán de mí. Sí, mis, yo estoy buscando nuevo y no hay Ah, para las, este, las gotitas, las, las perlitas de, las gotas de rocío. No importa si no encuentras. Miren. yo sigo colocando. Ay, se apagó. Mi pistola. Miren, este de aquí, lo voy a colocar por acá sigo metiendo por atrás, simplemente abro y ahí está, ¿ven? Otra, otra hojita por acá, eso era lo que quería poner al final y no me voy a quedar con las ganas, y si pongo por acá, este también va a ir por acá, ahí, ¿ya? Pero Vamos a ver si ya está, ahí está, bueno, chicas, espero que hayan disfrutado la clase. Ahorita pongo la cámara frontal para que me vean esparcida. Tranquila, si no encuentran esa para el rocío, puede ser eh, el otro que les dije. ¿Cómo se llama? A ver, ahí está. Se cortó. Yo no veo bien, chicas. ¿Se cortó? No, pero todo está bien. Ay, no me digan que al final se cortó. A ver. ¿Se cortó? Eh, Pueden usar el Glossy Ahí está justo, Ceci está diciendo. Me encantarían las flores y de hecho tomaré clases de inicio para aprender y conocer los tips de cartulinas material que podemos usar una belleza de clase. Amo las flores. Marlene, bienvenida, bienvenida. Gracias a usted la felicito. Gracias, más bien muchas gracias a ustedes. Eh, gracias a Meilín también, voy a poner mi cámara frontal, ¿ya? Estoy... A ver. ¿Se cortó, por favor? Revisen ¿No si se cortó. ¿No ¿Qué? se cortó, se ha cortado. ¿Qué? ¿Se cortó? No se ha cortado, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Se cortó, chicas? No. ¿No? ¿A quién se le cortó? ¿A alguien se le cortó? Reinicien. Cuando pase eso, reinicie la cámara. ¿Ya? Ahí está... Espero que les haya gustado este, eh, la invitación especial de Mailin. Mailin, no, no me voy a equivocar. Ahí está. Aquí estoy. Me voy a tomar una foto así para este, subirla, ¿ya? Espero que les haya gustado esta eh, tarjeta. La, ahí están los detallitos. No sé si se les... si lo ven? Ahí están los detallitos. ¿Ya? Y acá está la tarjetita. Ahí, va a ser sorteada, yo con mucho cariño eh, le voy a dar a Maylin para que la pueda sortear, no sé si, si al final tiene para hacer sorteo o no, pero con mucho cariño, ahí va la tarjeta para ella, ¿ya? Muy bien, me despido, muchas gracias, gracias, me a aprender con usted, no, mis, está bien, necesito para respirar. <risa> Muy bien, las invito al festival de flores, dame la, dame la cajita del... No, no, no es este, pero bueno, ya eh, Las invito al festival de flores, está aquí está mi loguito En realidad acá están puras hojas Por acá tengo flores Por acá tengo flores Ahí están flores de Fomirán. Todo está separadito, ¿no? Aquí tengo eh, plateadas y doradas. Es que no se imagina la cantidad de tapas que tengo para mis flores, ¿no? Acá tengo más flores. Eh, yo le mandé a las chicas que eh, compraron el kit eh, una cajita como esta. A ver, por ahí? Una cajita, les, les puse todas las florcitas con las que íbamos a trabajar, pero la que quiere entrar y eh, no tiene el kit, no hay problema, porque yo estoy subiendo moldes, les estoy dando todas las... Eh, eh, todos los detalles, ahí está, así se los mandé a mis chiquillas, a mis florecillas, a mis este, 100 florecillas que andan por ahí, Ay, ah, sí, la tijera no, yo le había puesto la tijera. Sí, no, no, no, la tijera no, la tijera no va, pero miren esta tijerita chiquita con la que, así les mandé a mis chicas de, de mis flores, las flores vamos a trabajar en velum, en, en fumirán, en... Eh, en cartulina scrap, en todo, todos los sábados y domingos de 7 a 9 me estoy conectando con ellas, así que están cordialmente invitadas, no hay kits, pero ustedes pueden eh, utilizar los moldes y les damos una lista de material que sí tienen que tener, además... Mis florecillas compulsivas que ven por ahí que están como locas, ellas dan todos los datos de la plancha, de, del velo, de todo, de todo, de todo. Está bien especie. Parece que las hubiera contratado, pero no las he contratado. Muy bien, mis florecillas silvestres, nos vemos. Espero realmente que les haya gustado eh, la tarjeta que he hecho con mucho cariño para ustedes. Ahí Maylin me dice a dónde la mando y yo la mando con mucho cariño para ustedes. ¿Ya? ¿Cuánto está? La clase está a 60 soles y pueden ingresar todavía porque acuérdense que todo queda grabado. Hemos tenido una primer, un primer fin de semana que está grabadito. Y bueno, y este eh, segundo fin de semana, este sábado y domingo, en realidad se han perdido en vivo, entre comillas, las dos primeras clases, ¿no? En vivo. Eh, todo lo demás lo hacemos en vivo y está grabado. Muy bien. ¿Cómo me inscribo? Es a ver, ¿cómo se inscribe? Maylin. Maylin, ¿puedo poner mi, mi teléfono? Qué suerte en la que se lo lleve. <risa> a ver, Maylin me dice si puedo... Bueno, igual me buscas en mi Academia Scrap o Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Por ahí me encuentras. Pero, a ver, voy a tratar de poner aquí... Ahí está. Ahí Celeste les va a poner el teléfono, ya, para las que les gustaría ingresar al Festival de Flores. Muy bella, sí, quedó preciosa. Ahí está el teléfono, 9975 39 Ahí está la tarjetita que espero les haya gustado. Eh, las flores, como las ven, son duritas, quedan duritas y quedan muy bonitas, ¿ya? Muy bien, nos vemos, chicas. Gracias a Maylin por haberme invitado. Gracias a todas las chicas que han estado aquí acompañándome. Gracias eh, a las florecillas salvajes, silvestres. Salvajes. Salve, <ríe> a las florecillas compulsivas. Es que <ríe> yo también soy media salvaje. ¿Saben qué? Silvestre, perdón. Yo voy a enseñar entre las flores una flor que se llama la rosa salvaje. La rosa salvaje. Especialmente eh, dedicado a todas mis eh, florecillas compulsivas. Así se llama la rosa salvaje. <ríe> Quedó súper muy bien. Gracias, chicas. Les mando muchos besitos, ya saben. Me encuentran en mi Academia de Scrap, como ven aquí arribita, o en Scrapeando y Compartiendo con Miss Cari, donde doy tutoriales gratuitos casi, casi diario. Así la Miss Cari se conecta casi diario a hacer este cositas, ¿no? No solo flores, sino varias cosas. A ver, las leo para despedirme. Miss Cari, yo quiero su taller de flores. Jessy, yo pensé que tú estabas, para cuando empiece mis clases en su academia, poder aplicarlos en los proyectos, claro que sí Ella es la que ganó la beca Ah, Jessy, has ganado la beca, me han dicho, en, en el sorteo sí. de Venus, ¿no? Ya, comunícate con Vilmita, ¿ya? O comunícate conmigo y te mando con Vilmita, que es mi asistente Gracias, Cari, gracias, Alicia, Yamiko, gracias, florecillas intensas, compulsivas y silvestres Vale la pena aprender con usted. Gracias, Dorita. Ustedes saben que siempre con mucho cariño. Gracias. Salvajes. Así como las rosas salvajes, ¿se acuerdan Yo veía la novela La Rosa Salvaje. Pasamos a ser silvestre con salvajes. Ay, sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Ahí las espero entonces. Eh, muchas gracias nuevamente a, a Maylin ¿Qué? <gülüyor> Haltan, yo también soy Rosa Ay, todas son rosas salvaje. Yo también soy rosa salvaje. <risa> Muy bien, gracias, chicas. Nuevamente las invito al Festival de Flores. Pueden acompañarme ahí en el Festival de Flores de la MISCARI. Acuérdense, scrapeando y compartiendo con MISCARI. Pueden visitarme y por ahí van a ver también toda la información. Mi academia Scrap son todos los meses. Tenemos aulas virtuales. Ah, esto del, del taller de flores es eh, un taller aparte, no es igual al, a las clases de la academia ahí les voy explicando a las que les gustaría participar saludos desde Tarna gracias hermoso muchas gracias mis cari estoy emocionada de aprender ustedes le, le escribiré sí escríbeme por favor Jesse muchas gracias, gracias a su hija por supuesto, gracias sí, aquí está Celeste ayudándome, ustedes saben que eh, no, no empezó la universidad y le dije por favor me ayude porque por ahí de repente no podía leer sus comentarios pero he podido leer sus comentarios muy bien eh, ahí está Bailín, muchas gracias Karina, quedamos súper felices gracias a ustedes muchas gracias sortear, sortear a tú la sorteo yo Ah, perdón, no, como claro. eh, la ¿Cómo la sorteo? ¿Quieres que la sortee ahorita entre las participantes? Para mí los sorteos son un poco complicados, ¿ah? Porque eh, cuando tengo que sortear por compartidos, tengo que buscar los compartidos. Cuando tengo que sortear por porque han dado corazoncitos, también tengo que irme. Entonces, soy un poco complicada con los sorteos. Así que tú me dices, eh, Maylin, y yo te envío la tarjetita para que tú la sortees, o no sé, ya Nos contactamos ahora, y este y tú me dices cómo, cómo hacer, ¿ya? Por compartir tu tiempo y tu gran talento con nosotros. Gracias, Maylin, muchas gracias. Ya, ahora nos comunicamos cómo lo, lo, lo sorteamos, porque es como un poco complicado para mí, tengo que meterme al, a la página de, de, de sorteados, y buscar todos los compartidos, pero como yo no estoy en tu página, eh, yo lo hago por, por mi página así, ¿no? Entonces tú me dices cómo y lo haces, ¿ya? O de repente al final, de repente al final haces algún sorteo y con mucho, mucho cariño sorteo la tarjetita. Hashtag la Rosa Salva. La Rosa Salva. <ríe> sí, las chicas de repente no saben, pero esto de los compartidos es un poco complicado. Hay que sacar uno por uno y este y meterse pues al, al, al, al, al, al app para sortear. Entonces no quiero ser que de repente alguien ha compartido y yo eh, no lo pueda ver. Dora dice, no, que no te compliques, de repente. <ríe> A ver, Maylin, My, dime tú si la sorteamos ahorita con alguna pregunta, algo. De repente, ¿no? De repente puedo hacer una pregunta y la que me contesta al toque se lleva la tarjeta. ¿Qué pasa? que creo que este... Hashtag Flores. Ella, ella lo ve como más tarde. Ah, ya. Ya, entonces lo dejo ahí. Lo dejo ahí y que eh, Maylin lo vea. ¿Ya? Bien, chicas. Les mando un beso. Ahí va la tarjetita para la ganadora. Espero que les guste y que hayan disfrutado del tutorial. Nos vemos. Creo que no te llegan mis mensajes. Ay, no, sí, claro. creo que no. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Besitos. Hablamos, Maylin. Hablamos. Bye, bye. Chao, chao. Cuídense mucho. adiósito